Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, eh, lo prometido es deuda, y la primera fase era montar el columpio, eh, la segunda fase pues es ponerle una rueda, así que vamos a probar a ver qué tal funciona, porque esta vez nos ha costado menos que, que ayer, que ayer nos costó un montón montar todo, así que ven, vamos a ver qué, qué tal sale, aunque no, no parece muy seguro todo esto, pero bueno, probablemente terminen en el agua. iba a pasar algo de esto vale pues pues, pues nada parece que, que sube un poquito más el columpio pero bueno ahora lo puedo salir de aquí No no no, no. ¿Ves esta Bueno, menos da una piedra Pues esa es la altura fenomenal Sí, sí, sí Es la que tiene que ser Hola. Sí, sí あ、これだ。あ、ました。 그래도… ¡Qué sí, lucha! ¡Ay! me caigo! Película es más fácil. Bueno, pues nada, al final hemos conseguido subir. La verdad es que no es que sea muy cómodo porque estás de lado. No consigo ponerlo. Bueno, no consigo ponerlo derecho, pero, pero bueno, esto es lo mejor que podemos hacer. Así que, pues nada, espero que os haya hecho gracia la subida. Bueno, no lo habéis visto, pero subir aquí me ha costado un montón. ¿no? Pero bueno, ya estoy de arriba Perfecto. No, pues esta es la siguiente versión de la rueda. Es la menos incómoda, puede ser, pero pues la que da más vueltas. Y bueno, el problema es que no, que no puedes eh, columpiarte, ¿no? Porque no tiene potencia. Pero bueno, al menos, pues bueno, pues está montado. Así que nada. Aquí está el inventito. Por de